Verónica Barano, Los argentinos estamos acostumbrados a la inflación. La conductora y actriz dialogó con DiarioShow.com sobre su vida cotidiana, sus valores y su nueva participación en la obra que tenés en la cabeza. Los detalles, en la nota. Una de las morochas más llamativas del país debutó por primera vez en el teatro comercial con la compañía de Alejandro Fiore y Alejo García Pintos. Bajo el título ¿Qué tenés en la cabeza?. Verónica Varano vive su primera temporada en Mar del Plata 2019 desde el 4 de enero en el teatro La Campana y en el mientras tanto realiza actividades y talleres que la reconfortan, volcadas a un costado más empresarial. Declara que ama estar con su familia y sus amigos y que su lema de vida es hacer las cosas con amor. Bajo un aire de templanza, la icónica conductora de televisión respondió el cuestionario de DiarioShow.com. ¿Signo de interrogación abierta que te despierta hacer una comedia en Mar del Plata?. Me resulta un gran desafío y me encanta. Es la primera vez que voy a hacer teatro comercial, me enamoré de la obra y de la idea de que me haya elegido Fabián Vena. Son un lujo de compañeros de elenco, está todo dado para que lo pasemos bien y ofrezcamos una muy buena historia escrita por Beto Casella. Dado que conocéis mucho la televisión, ¿cuáles son las principales exigencias que ese medio tuvo con vos?. ¿Qué? Transité esta carrera desde muy chica y fui haciendo tele desde la conducción o estuve también como actriz. Además pasé por el cine y conozco el medio. Lo único que puedo decir es que tuve que ir adaptándome al estilo de cada plataforma. La conducción es lo que más me gusta y requiere estar atenta a varios aspectos, de todas formas, la actuación también la disfruto mucho. Signo de interrogación abierta ¿Qué recuerdos tenés de haber grabado un videoclip con Luis Miguel? Guión fue un trabajo como un montón de los que hice, aunque lo tengo como un muy lindo recuerdo. Salió todo bien. Como mujer, ¿cómo vivís la fuerte pisada feminista en el país? Estamos transitando en mayor o menor grado las mismas situaciones todas las mujeres en distintos trabajos. Yo trabajé como modelo, como actriz, pero en todos lados es lo mismo. Las situaciones que se viven no solo tienen que ver con la televisión y los medios. Creo que la mujer viene cambiando desde hace mucho tiempo. Tal vez ahora se ve más de forma, pero de fondo se está gestando el giro desde hace tiempo. Lo vi con mi abuela, mi madre, con mi generación y ahora se traslada a mi hija. ¿Signo de interrogación abierta cómo impactó la inflación en tu economía? Desde que nací que hay suba constante de precios en este país. Yo tengo pasaporte italiano y soy italiana, pero viví siempre acá. Los argentinos estamos acostumbrados a la inflación, desde siempre. De todas formas la economía no es mi ámbito. Se toca mucho con la política y son terrenos que no manejo, de modo que prefiero no caer en el terreno de la opinóloga que no soy. Signo de interrogación abierta ¿Qué visión tenés del lenguaje inclusivo y el término poliamor?. Guión soy partidaria de que cada uno tiene que hablar, decir, vivir y experimentar lo que tenga ganas. Por mí, que la gente haga lo que quiera, tener un poliamor o hablar con modos inclusivos, tenemos un diccionario súper rico. Que lo aprovechen y hagan lo que les guste. signo de interrogación abierta qué proyectos laborales te gustaría realizar este año? Comencé con el tema del teatro y después veré qué decido en base a cómo nos vaya y lo que pueda surgir. De todas formas, me gustaría hacer algo en cine. Signo de interrogación abierta, ¿qué aprendizaje tuviste en el 2018? Este año me focalicé mucho en la app. Estuve haciendo varios talleres y eso me gratificó un montón. Me adentré en la parte de marketing y otro tipo de actividades que yo estudio. Así que me aboqué lo empresarial. En el 2018 no concentré mis energías en la parte artística. Una de las preguntas argumentales de que tenés en la cabeza trata de que las mujeres llegan mucho mejor física y mentalmente a la tercera edad que los hombres. ¿Qué opinas al respecto? Pienso que, más allá de las hipótesis respecto de ese tema, cada uno llega como puede y como quiere. De todas formas, la gente tendrá que ver la obra para sacar sus propias conclusiones. Pong. Tu persona preferida. No tengo una, sino varios. Mi familia y mis amigos son fundamentales. Tus debilidades y fortalezas. Como aspecto positivo remarco que soy voluntariosa y mis debilidades no las tengo claras. Una frase de vida. Guión Todo lo que hagas hacelo con amor. Una película. Cuando era chica me encantaba la novicia rebelde. Ahora no tengo una en particular. Algo que te dé mucho miedo. Tengo un montón pero prefiero no compartir, me los guardo para mí. Signo de interrogación abierta, ¿qué actividades haces fuera de tu trabajo? Guión Soy instructora de yoga. Lo hago a nivel personal y me gusta brindarlo a la gente que está en mi entorno, pero nunca voy a trabajar de eso como una actividad remunerada. A veces hago clases con adultos mayores y con publicidad la gente va haciendo el boca a boca. Pero nunca lo voy a cobrar. Considero que así la gente tiene mayor compromiso y le resulta mucho más efectivo el trabajo que hace el instructor. Se lo estás dando desde el amor y ese es el mejor lugar para recibir las cosas. Algo que no harías nunca. Todo lo que mi techo moral no me permita. Es muy amplio, muchísimas cosas. No puedo nombrar algo puntual. Significado del amor y la violencia El amor es la mayor fuerza del mundo y la violencia es algo que no me gusta para nada. ¿Signo de interrogación abierta de que te arrepentís? ¿Qué te arrepentís?. Soy de esas personas que creen que uno aprende de los errores, así que no lo veo con connotación negativa. Si no hice algunas cosas, seguramente fue porque no pude y si no pude por algo habrá sido. Un lugar en el mundo. Más que un lugar, es con quien esté. Mientras esté con familia y amigos, todo está bien, en donde sea.